hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal si tu pareja se desempeña como bartender sería una buena idea sorprenderlo con este detalle seguro le encantará ya que está muy novedoso y lo que más lo va a sorprender es que está personalizado con su oficio antes de ir al paso a paso quiero recomendarles este video. reciclando se hacen bonitos regalos es algo sencillo con el que puedes hacerle saber a tu pareja cuánto te importa y lo mucho que lo amas seguro le gustará el detalle paso a paso en mi otro canal sophie crea manualidades espero les guste y me apoyen suscribiéndose a este canal vamos ahora con el paso a paso de este video. corta un rectángulo en cartón de 38.5 x 23 centímetros, Acabas a medir 17 centímetros, trazar la línea 4.5, trazar la línea y 17 centímetros vas a forrarlo en este lado con cartulina negra y en este otro lado con cartulina blanca nos quedaría así. Queda como un folder. Ahora vas a cortar en cartón una tirita de 3.5 x 13 centímetros, un cuadrito de 3.5 x 3.5 y otro cuadrito de 5.5 x 3.5 y vas a medir un centímetro a cada lado. Vas a borrarlos con papel café. Nos quedaría así. Como ven lo forré por todos los lados. Y vamos a pegar así. Nos quedaría así, acá pegué otro, esto sería para doblar acá, vamos a cortar dos tiras en cartón paja o en cartón craft y vas a escribir mensajes te conocí y tu mundo me cambió y acá copié este mensaje no me cansaré de decir que te daré toda mi vida toda la vida y decoramos con los corazones Igual voy a hacer o a decorar con punticos y vamos a pegar acá. Entonces ya había aplicado la silicona líquida. Acá en esta parte, como pueden ver, pegué cierre adhesivo, velcro. Ahora vamos a tomar dos chocolates y vamos a colocarlos dentro. Acá en esta parte, vamos a escribir otro mensaje: amor. ¿Qué más puedo pedir? Contigo encontré la felicidad. Esta parte la vamos a decorar con una tela de lentejuela continua también puedes utilizar papel plateado o foamy. Vamos a fijarnos que al cerrar quede bien. Vamos a utilizar foamy una imagen de licor vamos a pegarlo en foamy y recortamos esto es para que quede como más gruesa la imagen y igual vamos a pegar en foamy con glitter esto es opcional, cortamos, nos quedaría así, acá también utilice otras imágenes de otros licores, los pegamos igual, acá vamos a utilizar una cartulina plateada para hacer el vasito metálico con que mezclan las bebidas vamos a enrollar así, cortamos y pegamos acá vamos a cortar un círculo y vamos a hacerle unos piquetes y lo pegamos acá nos quedaría así acá lo que hice fue pegar una tirita de un centímetro alrededor y corté un cuadrito y hice huequitos ahora vamos a coger una tira de 3 x 12 centímetros de papel y vamos a hacer una copita Ahí me di para saber dónde voy a escribir. Y escribimos mensaje. Vamos a armar la copita. Cortamos y pegamos. Como hicimos con el primero. Cortamos varios. Otras cuatro las podemos forrar con cinta adhesiva para que queden forraditas. Siento que puedo tocar el cielo si tú estás junto a mí. Y vamos a ubicar lo que hemos hecho hasta ahora. Ahora vas a coger una tira en cartulina de 4 x 20 centímetros. Vamos a aplicarle silicona líquida. Y vamos a cerrar acá bien. Y pegamos la tira. Vamos a dar vuelta. Que sería para pegar acá pero para esto vamos a utilizar cierre adhesivo velcro para poder abrir y cerrar nos quedaría así ahora vamos a utilizar una cartulina negra de 16 por 17 centímetros vamos a colocarla acá vamos a doblar en la mitad y acá vamos a hacer como una especie de triángulo. Esto es para un cuellito, un chalequito que pues vamos a hacer. Y acá 8 centímetros y acá 2.5. Esta línea se encuentra con esta. Una curvita. Doblamos en la mitad y cortamos. Vamos a colocar de nuevo acá. Vamos a hacer un triángulo acá en esta parte. Y de nuevo llevamos la línea Hacia los extremos y cortamos. Acá voy a hacer o a medir la mitad para pegar esta tirita plateada. Vamos a pegar el chalequito. Ya le había aplicado silicona líquida. Y vamos a tomar una tirita de 2.5 por 16 centímetros que sería para hacer el cuellito. Vamos a cortar acá así los dos extremos. Y vamos a doblar así. ya le había aplicado acá silicona líquida y pegamos vamos a dejar estas dos partes así vamos a coger un cuadrito de coma eva de 3 por 5 centímetros y con una cinta vamos a sujetar este moñito vamos a darle vuelta vamos a amarrar acabo de aplicar silicona líquida para pegar acá y levantar un poquito estas dos puntas y ahora terminamos de amarrar el moñito cortamos acá ya había aplicado silicona líquida y pegamos el moñito acá con marcador blanco voy a hacer estas rayitas y voy a aplicar silicona líquida para luego colocar los botones que los corté en cartulina plateada voy a hacer unos punticos y luego vamos a hacer una X y acá en esta parte vamos a hacer unas bolitas que serían simulando botones acá corté un corazón lo pegamos en el medio con el marcador gel vamos a hacer acá o a simular que estos son los bolsillitos acá se me ha olvidado decirles pueden copiar en el vasito un mensaje o una frase en este caso te amo